Diseño de Programas de Desarrollo Social y Cultural, Grado de Educación Social, UNED. Llevar a cabo y mejorar los diseños. Por el profesor Tiberio Feliz Murias del Departamento de Didáctica, Organización Escolar y Didácticas Especiales de la UNED España. Bien, y llegamos así al último capítulo. El último capítulo es un capítulo comprometido, porque qué puede decir uno después de haber explicado tantas versiones y, y tantas opciones que tiene un educador social o cualquier educador o cualquier profesional ¿no? cuando hace intervención social. Eh, hay tantas opciones, hay tantas posibles iniciativas, acciones, ¿no? como hemos denominado, hay tantas formas de intervención que es difícil encontrar una síntesis y por eso hemos querido dedicar este último capítulo a ver cómo podemos mejorar estos diseños todos en cualquier nivel, pero sobre todo en aquel que más depende de nosotros, que es el día a día. Y en ese sentido queremos dedicar este noveno y último capítulo a lo que es la, el seguimiento y la mejora de los, las intervenciones de los diseños que hacemos pero también a cómo asegurarnos, cómo aumentar nuestras posibilidades de que realmente somos capaces de llevarlos a cabo porque de qué sirve el hacer un buen diseño si después no somos capaces de llevarlo a cabo por lo tanto es muy importante también reflexionar y formarnos sobre cómo vamos a realizar la conducción cómo vamos a, a llevar ...el grupo o esa persona o ese evento a cabo. ¿Mm? Es muy importante, por lo tanto, reflexionar también... ...sobre el elemento de la conducción. Y al hablar de la conducción... ...nos apareció uno de los problemas que tenemos muy frecuentes... ...y es el problema de los prejuicios. Y por eso lo hemos... ...incluido aquí... ...cuando nosotros interactuamos con las personas... ...es muy difícil que seamos ajenos a quiénes son esas personas... ...y por lo tanto es muy importante que nosotros tengamos esa capacidad... ...para observarnos, para conocernos muy bien... ...y para reajustar nuestros comportamientos, nuestras palabras... ...nuestras reacciones... Eh, ...cuando somos conscientes de que estamos actuando con prejuicio... Por lo tanto, el primero de los componentes que queremos, eh, eh, digamos, eh, aquí comentar... ...tiene que ver con toda la diversidad que hemos dicho anteriormente... ...de eventos, de, de intervenciones que eh, se pueden realizar en educación social. ¿no? Hemos, eh, lo tenéis ahí en un cuadro dentro del capítulo, hemos querido aglutinar en una tipología de, de siete grupos todas las posibilidades que hay de intervención. Seguramente que hay errores, seguramente que según el tipo de intervención en lugar de un grupo podría ser en otro grupo. Posiblemente haya intervenciones combinadas, es decir que una combinación una, una, una intervención no sea solo de eventos sino que tenga aspectos formativos o la formación en grupo te, tenga también una combinación ...con formación individual en, de casos, de seguimiento, etcétera, etcétera. Pero hemos querido llamar vuestra atención, por lo menos, sobre la diversidad de tipologías que hay y en esa medida que seamos capaces cuando diseñamos cuando preparamos la intervención de adaptarnos, de realmente ubicarnos en la naturaleza en las características específicas que tiene ese tipo de intervención en ese entorno en el que intervenimos y con esas personas con las que trabajamos, es muy importante eh, que tengamos eso en cuenta luego eh, hemos querido también eh, destacar, como decía todo lo que tiene que ver con eh, la parte de evaluación eh, cuando hablamos de evaluación lo tenemos demasiado asociado a lo que es la evaluación de de personas, incluso la evaluación educativa ¿sí? y por desgracia una evaluación muy basada en el examen ¿sí? pero la, la evaluación es mucho más, la evaluación es recoger información para poder dar cuenta de algo y ese dar cuenta de algo no tiene por qué ser una calificación una nota, por tanto evaluamos cuando estamos diagnosticando ¿no? hemos hablado de eh, diagnóstico de situación de las personas concretas con las que trabajamos evaluación de o diagnóstico de contexto, ¿no? de en qué entorno me muevo, con qué medios cuento, en qué tipo de población con qué historia etcétera, por lo tanto es muy importante esa parte de evaluación inicial, es muy importante el seguimiento que hacemos de una intervención es muy importante porque eso nos permite reajustar ...nuestra intervención si en un momento determinado nos damos cuenta que hemos cometido un fallo o un error. Y finalmente es muy importante un momento de reflexión, de recapitulación, de síntesis al final... ...que nos permite eh, reagrupar, reorganizar toda eh, nuestra visión de la intervención para ver, para sacar en conclusión... que ¿Hemos hecho mejor? ¿Qué hemos hecho peor? ¿Cómo deberíamos hacer en el futuro si queremos repetir? O si queremos continuar, ¿qué, quería, qué, qué tendríamos que cambiar? ¿Mm? Por tanto, la parte de evaluación es también eh, muy importante. Del mismo modo, también es muy importante lo, todo lo que tiene que ver con eh, la operativización del diseño. Yo hago un diseño, preparo un taller, por ejemplo, de... ...de manualidades, ¿no? Y quiero hacer cestería. Eso no puede parar ahí, eso significa... ...alguien tendrá que, que traer los materiales, ¿no? Si utilizo, por ejemplo, médula de roten... ...o si necesito agua, si necesito calderos... con ...para poder mojar la médula, si quiero pintarla después, etcétera, etcétera, ¿no? Por tanto, operativizar un diseño... ...que puede ser, en ese caso, parece muy obvio, pero... ...si quiero hacer un, un taller de, de escritura creativa, ¿no? Yo necesito saber en qué vamos a escribir, vamos a escribir en ordenador, en papel, con bolígrafo, con lápiz. Materializar eso es muy importante, es lo que llamamos operativizar, que es llevar a la práctica, hacer realidad lo que nosotros hemos diseñado. Lo que nosotros hemos diseñado mientras permanece en el papel o en el documento del ordenador no deja de ser un, un deseo, una ficción un desideratum ¿de acuerdo? pero para poder hacerlo realidad necesitamos eh, establecer parámetros organizar componentes disponer los recursos ¿no? organizar a las personas y esa parte operativa es muy importante de la misma forma que hablamos de la conducción de la acción ¿no? ¿qué es conducir la acción? es dirigirla durante el proceso no basta que yo también, además de diseñar, además de haber hecho un buen diagnóstico, además de haber dispuesto los recursos, organizado a las personas y iluminado el espacio, además tengo que en cada momento ser capaz de dar un pasito más, de dar, ¿cómo le digo a la persona lo que tiene que hacer? ¿Cómo le doy las consignas apropiadamente? ¿Cómo interactúo con ellos mientras están haciendo algo? ¿Cómo los reoriento? ¿Cómo los reubico? ¿Cómo le digo a una persona que se calle, porfa, que no me escuchas? Es, todo ese tipo de, de comportamientos eh, que tienen que ver con lo que llamamos la conducción de la acción son sustanciales, son fundamentales. De, si yo no soy capaz de conducir adelante el, el taller, de conducir la acción, la intervención, se va a quedar en nada o puede resultar eh, totalmente negativo. Por lo tanto, es muy importante esa parte de conducción de la... Intervención. Y por eso dedicamos también una parte del capítulo a reflexionar... ...y a dar unas pautas sobre cómo podemos conducir de la mejor forma... ...una intervención, hagamos lo que hagamos. La exposición de una conferencia, de una comunicación... ...la escritura de un artículo, etc. Todo eso es conducir una acción. Y sobre eso tenemos que reflexionar desde nuestra perspectiva como educadores. Y finalmente... ...y relacionado con esto como comentaba antes... ...está el problema de los prejuicios... ¿no? ...los prejuicios sociales por un lado... ...los prejuicios cognitivos por otro afectivos... ¿Mm? ...es muy importante que reflexionemos sobre ellos... ...no es necesario memorizarlos... ...ni por saberlos de memoria vamos a ser mejores educadores... ...pero es necesario saber que nosotros al igual que todos los seres humanos... ...nos movemos entre prejuicios... ...y actuamos con prejuicios... ¿no? ...y algunos de forma muy involuntaria... ...que son los perjuicios cognitivos. Tenemos aquí en pantalla, precisamente, una experiencia que llevó eh, a cabo un investigador norteamericano... ...Volgan, a pesar del, del nombre alemán que, que tiene. Eh, Volgan eh, hizo este experimento numerosas veces. Yo os puedo confesar que lo hice también muchas veces con mis alumnos presencialmente. Y os invito ahora a hacerlo de nuevo. Estas dos figuras, una de color naranja con picos y la otra de formas más redondeadas, eh, de color rosa... ...de estas dos figuras os pido que le pongáis un nombre a cada una y os pido que elijáis entre dos palabras. A una le vais a llamar Kiki y al otro le vais a llamar Buba. Kiki y Buba. Y ahora, sin pensarlo demasiado, anotáis cuál es la palabra que le vais a poner a la primera... Y cuál es la palabra que le vais a poner a la segunda. Y ahora eh, os voy a decir qué le suele poner el noventa y tantos por ciento de la gente cuando le preguntamos esto. Tanto Volgan como a mí y como vosotros si lo hacéis eh, con más personas. ¿a ¿Cómo creéis que le ha llamado el noventa y tantos por ciento de las personas a la primera figura de dientes? Pues el noventa y tantos por ciento de la gente le llama a la primera Kiki y a la segunda buba. De tal forma que algo hay en nuestra forma de percibir, algo hay en nuestra forma de entender el mundo, por ser nosotros hechos de, de la materia que estamos hechos y funcionar como funcionamos, eso hace que nosotros percibamos el mundo de una forma. Y eso es lo que genera lo que llamamos prejuicios cognitivos. Eso es lo que ha trabajado eh, esa escuela tan interesante de psicología que llamamos escuela de la forma. La escuela de la forma es la que ha estudiado todos esos efectos con esos dibujos ambiguos en los que unos ven una mujer joven y otros ven una mujer mayor, en los que unos ven un, dos caras y otros ven un, un vaso, etcétera, etcétera. ¿no? Tanto ese tipo de percepciones y eh, de ambigüedades y de lecturas posibles de la realidad eh, hacen... ...que interpretemos que... ...algunos prejuicios que tenemos... ...no son siquiera prejuicios... ...debidos a la experiencia... ...ni prejuicios... ...debidos al medio social en el que nos movemos... ...y a las creencias... ...en las que crecemos... ...sino que se debe incluso... ...a la forma que tenemos de percibir... ...a las limitaciones... ...que tenemos en la percepción... ...y por lo tanto es muy importante que nosotros... ...hagamos un esfuerzo por... ...conocernos cada día mejor... ...y... ...por ser cada vez mejores educadores. Y yo creo que si hacemos el esfuerzo por conocernos cada día mejor... ...y por ser cada día mejores educadores, también nuestras intervenciones serán mejores... ...y también contribuiremos a hacer personas mejores y a hacer una sociedad mejor. Por lo tanto, dentro de este último diagrama, se recogen todas estas ideas... ¿eh? ...que parecen desligadas... ...pero que he intentado... ...en esta sesión... Eh, ...hilar... ...porque están muy relacionadas unas con otras... ...de acuerdo... ...en definitiva... ...os deseo que... ...que aprendáis mucho... ...que todo lo que... ...estáis aprendiendo... ...os contribuya a haceros... ...mejores educadores... ...y que... ...cuando seáis educadores... ...que seáis grandes profesionales... ...no olvidando jamás... ...que... En cualquier profesión lo importante no es lo que somos, sino lo que aprendemos día a día y desear día a día ser un poquito mejores de lo que éramos ayeres. Así que os deseo la mejor de las fuertes y el mayor eh, de los aciertos, en, tanto a nivel personal como a nivel profesional.